Escándalo total. Los raggers buscan anular la sentencia. Como si no les hubiera alcanzado con asesinar de la peor manera a Fernando Baez Sosa. Los criminales ya sentenciados estarían buscando anular dicha sentencia, iniciando una campaña y una estrategia tan vergonzosa como lo fue su cobarde ataque a Fernando. ¿Qué están haciendo ahora? Una campaña que nació en Zárate con los parientes directos para eh, recabar firmas y que eh, se anule la sentencia de los imputados. Se anule la sentencia de los imputados. Lo van a plantear en casación, que fue ilegal que un mismo abogado defienda de a los ocho porque se chocaban los intereses. ¿Por qué lo van a llevar a casación esto? Para mí con la complicidad de Tomei... Para pedir la nulidad del juicio. Día sí, clave para la defensa rugby. Están buscando abogados para esta nueva etapa. ¿Puede llegar a tener algún beneficio si alguno se abre de ese grupo de ocho? Está quebrado eh, el, el eje de los Rugbyers. la Ayrton Violat y Lucas Pertossi son los que ya están hablando con otros abogados para representarlos. Van a intentar hacer una campaña agresiva en cuanto a quiénes son, ¿no? O sea, en cualquier momento empiezan a dar entrevistas y a llorar en casa. Ya dieron una. Ya dieron una este, desde un celular, eh, nosotros nos fuimos, otra vez... ¿No pero, fuimos? No fuimos, nosotros nos fuimos. No, se eh... murió solo. En medio de esta noticia, un móvil que cumplía con su trabajo en Zárate, más precisamente frente al domicilio de los Thompson, fue brutalmente atacado por integrantes de dicha familia, en una muestra más de la violencia con la que se maneja el clan Thompson. Veíamos la violencia en tiempo real, en vivo, televisada. Fuiste víctima del clan Thompson. Estamos en el domicilio de la familia Thompson. A ver, aquí, aquí están llegando. ¿Por qué? No te alcanza. Bueno, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. La manera que recibieron, como que rompieron, le fueron a pegar al camarógrafo, demostraron que lo que no le gusta lo rompen a trompadas. Lo que no le gusta lo rompen a trompadas. ¿Lograrán anular la sentencia a los asesinos de Fernando Baez Sosa? ¿Y vos...? lográs que el juicio se anule, no lo podés volver a enjuiciar por el mismo cargo. ¿Por qué lo podrías enjuiciar? Homicidio en Rilla, homicidio simple con lo eventual. Se te cae la perpetua. Te este, acaba de llegar una información a vos de último momento. Sí, eh, el doctor eh, Martín Tracolino está prácticamente cerrando con Ginali. Hoy tuve una reunión, de acuerdo a lo que me informan, este, estuvo justamente en un encuentro simplemente que era la última palabra pero ya habría un acuerdo para que sea él quien lo patrocine de ahora en adelante un penalista de reputación un penalista que supo tener casos sonados como por ejemplo un juicio eh, que tuvo como destinatario al ex presidente Carlos Saúl Menem también que siguió, hizo todo el seguimiento de la desaparición y aparición de Marcela Bastri, la madre de Luis Miguel ah. Bueno, y si tiene causas este, realmente resonante.